Me llamo Andrés, pero me conocen como Resgate Bueno mi sueño comienza de la siguiente manera De repente ya era de noche y había una lluvia torrencial Recuerdo que también había rayos y truenos Pero tenía que pasar por un puente de caña con madera que estaba encima del lodo Seguía y seguía hasta que escuché una voz y me dijo Yo te puedo ayudar a pasar Le dije que sí Así que me ayudó a pasar pero la situación se puso muy tenebrosa y mientras caminamos por ese puente nos acercábamos a personas que nos miraban directamente. Me preguntaba por qué sale humo de la tierra. Me quedé sin palabras y sentía que alguien me acompañaba, pero estoy seguro que es ese de la voz. Mientras caminaba veía hacia abajo y me daba cuenta que toda esa parte era pura agua sucia llena de lodo. Aunque el camino era largo llegamos como una pequeña bajada que tenía que pisar lodo Recuerdo que mientras más caminaba en el puente el agua era más sucia y con lodo Pero creí que ya no había más puente Pero me equivoqué y tenía que pasar por otro puente La cual sentía esa confianza de pasar porque esa voz me dijo que me ayudaría a pasar Pero por instinto seguí y seguí Bueno ustedes ya saben cómo son los sueños Pero no sabía qué hacer más que caminar sin parar De repente cuando nos acercamos para pasar, y la voz que me ayudaba para pasar, les dijo. Tranquilos viene conmigo. Ellos nos miraron y no nos hicieron nada. Me sentía un poco nervioso pero no podía regresar por si solo un impulso me hacía caminar hacia adelante, creí que nunca terminaría pero seguí caminando. Pero al rato veo luz la cual me alegre mucho por pasar esos puentes, la voz que me ayudó a pasar me dijo, hasta aquí te acompaño. Me quedé en silencio y no pare de caminar, seguí hasta llegar a la claridad.